Esta canción es una de esas canciones de son Que en algún momento compuse Porque me quería ir de viaje Se llama El viaje Y espero que les llegue al corazón Si quieres viajar Ponte un equipaje Que no sea muy pesado y echa los problemas a un lado Si te quieres ir del viaje No te olvides de empacar Un bloqueador de malas energías Y los ojos con alas va a volar dispuestos a escuchar nuevos acentos, quizás nuevas melodías y la voz, la voz del viento. ¡Sentir a de... me voy de viaje y llevo buena energía muy buena energía de son de amor y de revolución artístico es mi viaje que yo no quiero ver más armas en el mundo ni más juego que acabe con con amor no con exceso como pasa hoy en este viaje